¿Qué locos. Hoy les tenemos uno de los modelos más recientes del tremendísimo fenómeno griego. El Nike Zoom Freak One Coming to America. Sexy <tose> <Sepsutra> Chocolate! Antes de empezar, quiero invitarles a que se suscriban al canal, le den like a los videos y nos compartan en sus redes sociales. Después de su debut hace unos meses, este es el primero en lo que se espera sea una larga línea de zapatos para Giannis Antetokounmpo. La inspiración de esta zapatilla deportiva se encuentra en la película titulada Coming to America de Eddie Murphy, que es una de las películas favoritas del fenómeno griego, específicamente la escena de She's your queen to be. Carlos. En esa escena Eddie viste un toxido negro con un lopardo en el hombro y así los materiales de este tenis cuentan esa historia. A mí me late mucho cómo usaron el patrón del lopardo a través del zapato con una malla negra para hacer el patrón más sutil. Una de las partes más chidas de este zapato es cómo tiene el sush al revés que ocupa casi todo el midsole y utiliza unas texturas doradas que resemblan un papel dorado. También la suela se me hace súper interesante cómo utilizaron la combinación de materiales blancos transparentes con detalles dorados que empiezan desde abajo abajo y terminan a un lado del zapato. Y bueno chavos, ¿qué les pareció el primer modelo del fenómeno griego? ¿Creen que pueda tener la longevidad de otros atletas de Nike? Déjenos saber en los comentarios abajo. Muchas gracias por ver el video.